Leemos e imaginamos, leemos y conocemos, leemos y viajamos y cada vez que leemos podemos sentir el sonido de las hojas. Hola, ¿cómo están? En el episodio de hoy del sonido de las hojas vamos a estar charlando con Sandra Amíguez, periodista entrerriana, oriunda de la ciudad de Paraná, de reconocida trayectoria que se formó en la Universidad Nacional de Entre Ríos como licenciada en Comunicación Social y que conduce, en las radios de UNER, el programa Y de Repente la Noche. Sandra Míguez publicó Crímenes Menores, Género y Poder Judicial, la trama de una disputa, a través de la editorial La Sogué, y vamos a estar charlando con ella sobre este libro que aborda la problemática de la perspectiva de género en el Poder Judicial. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Valentín, ¿cómo va? Gracias por aceptar esta invitación para venir a contarnos sobre tu libro, sobre cómo fue el trabajo de investigación, de escritura y conocer un poco más sobre esta temática. Gracias a ustedes porque bueno, eh, ya lleva un tiempo el libro publicado y que siga despertando interés y, y que se tome como un material de documentación me, me, me llena de, de satisfacción ¿no? de, respecto de, del trabajo realizado. Eso veníamos charlando, por ahí nos pasa con varios autores autoras que, que pasan por la serie eh, esto de que cada libro tiene una vida eh, que no es solamente el momento de su publicación o la repercusión posterior sino que se va reencontrando y, y, y encontrando lectores y reapareciendo no solamente en las bibliotecas y en la recomendación del boca a boca sino también cuando, cuando uno necesita entender alguna problemática en este caso eh, tiene que recurrir o necesita recurrir a lo que está escrito y bueno, eh, también por eso es necesario que haya este tipo de, de libros eh, Sandra, bueno, para comenzar un poco como para entender eh, Crímenes Menores, en donde abordás esta problemática de eh, los delitos vinculados a la violencia de género eh, de diferentes eh, tipos de delitos estamos hablando pero en este caso, eh, ¿cómo la justicia abordó una situación que tiene que ver con eh, el caso que fue muy conocido y que se popularizó, que fue el femicidio de Micaela García. Eh, ¿Cómo te impactó a vos primero como periodista, como mujer, eh, como periodista con perspectiva de género, eh, lo que rodeó primero el, el femicidio de Micaela García? ¿Cómo te llegó primero la, la historia? Bueno, creo que me pasó lo que le pasó a toda la sociedad argentina, ¿no? porque fue un... un... Femicidio que conmocionó a toda la sociedad, de todos los puntos del país, incluso en el extranjero también. Eh, había una conmoción muy grande, una, una angustia muy grande. Recordemos que Micaela no, no fue encontrada inmediatamente, sino que pasaron días, hubo búsquedas, hubo en esa búsqueda también esperanza de que estuviera con vida. Así que para mí, eh, eh, yo participo dentro del movimiento de mujeres, de los movimientos feministas, y sin lugar a dudas nos movilizamos, estábamos muy angustiadas, eh, se eh, organizaron búsquedas en la, en la puerta del túnel subfluvial, en, en la terminal de ómnibus, volanteada como en cada una de las, de las localidades, ¿no? Eh, esperando, digamos, tener u, otro tipo de, de resolución del caso, bueno, finalmente nos enteramos de lo que sucedió, y eso fue un golpe muy grande, sobre todo por las características de Micaela, en el sentido que era una chica que participaba activamente dentro del movimiento de Ni Una Menos, ella misma se reconocía como feminista, eh, de hecho las fotos que, que, que vemos, ¿no? muchas de ellas están justamente eh, peleando por los derechos de las mujeres, entonces que le pasara eso a una de nosotras, por decirlo de una, de una manera, fue eh, muy doloroso, muy impactante, y creo que eso fue lo que provocó tanta reacción. ¿no? Eh, bueno, después, todo lo que conocemos respecto de toda la situación del proceso judicial y demás, hasta que finalmente llegó un momento en donde la, la misma organización de mujeres eh, empezamos a observar, digo, empezamos porque era un, un diálogo que manteníamos habitualmente, lo que había pasado ¿no? con ese proceso judicial, cómo era que Wagner, que fue el feminicida, estaba libre, ¿Cómo, qué había pasado con la justicia, y ahí surgió esta idea de eh, iniciar este proceso judicial a, al juez de ejecución de penas de Gualeguaychú, que, es, que comprende toda esta región, eh, por entender que no había cumplido con sus deberes de funcionario, por eh, haber liberado a Wagner, a Sebastián Wagner, cuando todas las pericias y todos los informes decían que no había que liberarlo. Pero bueno, hay otro, un montón de otras cosas que sucedieron, ¿no? ¿no? Digo, para no solamente poner la mirada allí, digo, hay todo un sistema que eh, vimos que eh, está fallando, ¿no? que digo, estaba fallando en ese momento y sigue presentando sus fallas respecto a incorporar una perspectiva de género en el ámbito judicial. Recordemos que en el caso de, de, de Wagner, más allá de, de él como individuo, estábamos hablando de una persona que ya venía con condenas previas, con antecedentes vinculados a, a violencia eh, contra las mujeres. Sí, estaba preso por dos violaciones y una tercera eh, en concurso, que nunca se pudo probar que hubiera sido él porque él le asignó la responsabilidad a un hermano mellizo. Y bueno, ahí hay una cuestión de ADN similar, parecido, y por lo tanto nunca se pudo probar. Pero sí había otros dos casos por los cuales Wagner había estado eh, purgando una condena y en el momento en que sucede el feminicidio de, que él eh, asesina a Micaela, es cuando goza del, de la libertad condicional, ¿no? Entonces, esto es lo que hace también revisar, alejándonos de una mirada estrictamente punitivista, ¿no? porque bueno, digo, en algún momento las personas que han cometido esos delitos se tienen que reinsertar socialmente. Ahora bien, si hay tres informes, como había en ese momento, de los equipos de psicólogos, eh, del de propio juzgado, del, del sistema penitenciario, eh, incluso del poder judicial de la provincia que indicaban que no había que liberarlo porque eh, pesa más una cuestión de, de forma que tiene el sistema judicial en asignar estas, estos beneficios de las libertades condicionales que lo que dicen especialistas que están analizando esa temática en el victimario. ¿no? Eh, y esto es lo que creo que marca ese punto de inflexión de dónde es decir porque a lo largo luego del juicio y en el libro está un poco reflejado eso también estas ciencias es decir la psicología la psiquiatría eh, las trabajadoras sociales y trabajadores sociales digo las otras disciplinas que son eh, asist que asisten digamos al poder judicial también son consideradas como ciencias menores ¿no? entonces digo ahí también hay una reflexión crítica que habría que hacer sobre el sistema judicial. Humanizar, podríamos decir, en cierta forma, el, el, el poder judicial, ¿no es cierto?, la mirada del poder judicial sobre... Exacto, y, y te, entender que las ciencias jurídicas es un área que tiene que estar nutrida interdisciplinariamente por la mirada de las otras disciplinas científicas. Eh, entonces, me parece que ahí también hay toda una cuestión. Pero bueno, lo cierto es que el sistema judicial en general, y un poco lo que refleja el libro a modo de conclusión es eso, funciona de una manera muy verticalista, funciona desde una mirada absolutamente centrada en el hombre, ¿no? machista podríamos decir, o patriarcal, en donde también es eh, venerada o respetada como si fuera la verdad absoluta lo que dice un juez o lo que dice eh, cierta doctrina, por decirlo, ¿no? Entonces me parece que ahí había una serie de elementos que llevados al caso concreto, que es lo que refleja el libro, ponían en tensión, ¿no? vinieron a poner en tensión desde la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná, eh, al presentarse como eh, querellantes en este juicio, eh, lo que muestran es justamente esa mirada crítica. ¿Y cuántas veces conocemos casos de, de, de, de, digamos, de feminicidios en donde las mujeres ya tienen varias denuncias previas? La mayoría de las veces sucede esto. Es decir, ¿en qué punto se tomó en consideración esa denuncia previa para no llegar a que haya una nueva víctima? En un país donde hay una víctima cada 24 horas. Sandra, eh, mencionabas la denuncia presentada por la por la Asamblea, eh, esta, este, por el colectivo de mujeres eh, eh, de la ciudad de Paraná, esta denuncia llega al Poder Judicial, se inicia lo que se llama un jury, ¿no es cierto?, un, un juicio a un juez para eh, deliberar si se lo desplaza del cargo o si continúa en ese cargo, en este caso el juez Rossi. ¿Cómo fue eh, ese proceso de eh, juntar pruebas? Eh, eh, cómo fue el proceso también de, de, de acusación ¿no, cierto? Uh -huh. contra eh, este funcionario judicial que estaba siendo cuestionado, cómo fue un poco la previa a ese juicio. Bueno, en primer lugar eh, un trabajo arduo por parte de abogadas eh, que, integraban la, la, que integran la asamblea para fundamentar el pedido de juicio político hacia el juez eh, y allí aparecen elementos muy novedosos, primero porque es la primera vez que se lleva a un jury, a un juicio, eh, a un magistrado por un tema de género. Es la primera vez en el país que sucede esto. Así que había que trabajar mucho porque no había antecedentes, así que las abogadas y, y quienes estuvimos eh, trabajando en estos temas, eh, sobre todo las abogadas, eh, juntando pruebas, juntando fundamentos eh, que están puestos en, en todo lo que fue la presentación. Eh, con, eh, con aspectos eh, que tienen que ver con una doctrina más feminista de, de la justicia y con un elemento que para mí fue clave, que me parece que revela la dimensión de este trabajo que realizaron, que es tomar la figura de los testigos de contexto. Una, una herramienta que fue aportada por los juicios eh, por delitos de lesa humanidad, por los juicios que generalmente se hizo a, a genocidas y demás, eh, y esto que es la figura del testigo de contexto, eh, fue puesto en consideración en este, en este jury, eh, ¿qué son los testigos de contexto? Son testigos, es decir, son personalidades o personas muy destacadas en una disciplina, es decir, que conocen eh, con profundidad un tema que son aportadas al proceso judicial para que expliquen una temática ¿no? y en este caso hubo eh, dos personas que vi vinieron con esa, con esa característica de ser testigos de contexto que fue Rita Segato, una antropóloga sumamente reconocida con una, que ha participado en infinidad de casos a nivel internacional en temas de, de juicios por, por delitos sexuales y por, por violencia de género y Enrique Estola, que es un psiquiatra muy reconocido, que también eh, él se, se denomina feminista por su perspectiva, por su mirada, y bueno fue muy, muy conocido básicamente por participar en muchos casos, también en juicios, eh, como testigo, sobre todo en el caso del de juicio al, al cura Graci, ¿no? porque él fue como psiquiatra fue uno de los profesionales que atendía a las víctimas eh, bueno ellos, ellos participaron del juicio estuvieron en la ciudad de Paraná en, los, en, en la sede de tribunales cuando se llevó a cabo este juicio y me parece que esa es característica en particular más allá de que luego el tribunal no tuvo en cuenta para nada lo que dijeron ni, ni Rita Segato ni Enrique Stola. de hecho recuerdo eh, Cómo fueron ciertamente ninguneados ¿no? sus testimonios eh, con preguntas que, que resultaban llamativas provenientes de un tribunal como preguntarle a Rita Segato si sabía por qué estaba allí eh, en medio de, de no permitirle que leyera lo que iba a ser su, su alegato por decir de alguna manera o su exposición cuando en juicios internacionales, bueno, hemos hemos visto, digamos, que eso se puede realizar. Detalles, ¿no? Detalles, parecen detalles, pero que hacen a la cuestión, ¿no? Eh, el procurador de la provincia, que era quien tenía que acusar, que no acusó, eh, en ningún momento hizo una acusación, por, por el contrario, todo su argumento eh, sirvió justamente para fundamentar la liberación. La, la, el, el hecho de que eh, el juez de ejecución de penas eh, eh, de Gualeguaychú no tuviera, no tuviera ni siquiera que, que, que presentar un alegato, más allá de que tenía sus representantes legales, ¿no? Pero digo, fue suficiente lo que planteó el procurador de la provincia en este jury para eh, revelar, eh, relevar de. de, de de culpabilidad o de mala praxis o de mal desempeño de sus funciones a, a Rossi. Porque Rossi no solamente eh, no fue desplazado del cargo, no es cierto, en, en lo que fue la sentencia del, del tribunal, sino que tampoco recibió ningún tipo de sanción por, por este hecho, no, no hubo ningún llamado no. a atención, suspensión no. o algún tipo de... de de medida ejemplificadora, podríamos decir, como para marcar un antes y un después respecto a este hecho. No, él había tomado una licencia especial hasta llegado el momento del jury e inmediatamente después de, de, de transitado este, este paso, eh, se reincorporó en sus funciones. Y hoy sigue siendo el juez de ejecución de penas de Guadalupe Sandra, eh, una vez eh, conocido el, el fallo del tribunal, que fue un, una votación bastante podríamos decir pareja, o bueno, fueron cuatro votos contra tres si no me equivoco eh, hubo una repercusión muy grande, ¿cuál fue un poco lo, la, la, los testimonios, las miradas? ¿Cuál fue un poco la sensación que quedó en la familia, en, en quienes asistieron como denunciantes? Eh, ¿Cuál fue un poco la, la interpretación que haces de, de, de este proceso? Eh, ¿Y qué pensás que cambió o no cambió o tiene que seguir cambiando en el Poder Judicial? Bueno, eh, en realidad creo que lo que demostró ese, ese jury fue eh, la falta de perspectiva de género, ¿no? Básicamente esa es la conclusión, eh, porque era una posibilidad de revisar las propias prácticas del sistema judicial. Y, y lejos de ser eso, lo que, lo que sucedió fue que hubo un, una defensa corporativa, por decirlo de alguna manera de lo que había hecho, digamos, las decisiones que había tomado eh, el juez de Gualeguaychú eh, que además, para ser honesta, respondía exactamente a los lineamientos que establece el Superior Tribunal de Justicia es decir, Rossi no estaba haciendo nada de lo que habitualmente no indicara el Superior Tribunal que se hacía eh, habitualmente en este tipo de situaciones Podría haber pasado en otra ciudad con otro juez, una, una exactamente. situación similar Exactamente, porque eran recomendaciones del Superior Tribunal asignar la libertad condicional en tales casos y además ellos tienen un argumento que es que estos informes de los cuales hablábamos al principio de esta charla eh, de psicólogos, psiquiatras o de las demás disciplinas as, eh, que asisten a la justicia eh, son informes no vinculantes, es decir, que no... Eh, que, que un informe diga eso no quiere decir que el juez tome, pueda tomar otra decisión, que de hecho fue lo que sucedió acá. Por ¿no? más que haya siete informes que lo mismo digan lo mismo. Exactamente, no como haya, en este caso. Claro que que no. los tres informes que eran donde había participado muchos profesionales eh, decían que no había que liberar mismo, a, claro. a Wagner. No había divergencias de, de, de opiniones que Exacto. por ahí podría dar la posibilidad a, a una tercera interpretación, interpretación o algo, claro. No, no, por eso digo, hay, está eso por un lado, ¿no? que los informes para la justicia no son vinculantes. Por el otro lado, esta cuestión de que, digamos, se resolvió eh, mantener esa, esa cuestión de, de, de falta de perspectiva de género hasta el último minuto. Y vos me preguntabas cuál fue la reacción, la reacción fue unánime, de decepción... Eh, yo recuerdo las palabras de Rita Segato, recuerdo las palabras de Enrique Stola eh, el enojo, ¿no? Eh, porque había, hubo una oportunidad de, de, de, de decir, acá estamos en sintonía con esta gran problemática que tenemos en nuestro país, la justicia también tiene su, pa, su cuota de responsabilidad y no sucedió. Ni hablar, por supuesto, de la familia que estaba presente, estaban la mamá y, y el papá de de Micaela en esa oportunidad y, y de todas las, las personas que, que estábamos esperando ese gesto por parte de la justicia. Eh, no sucedió eso, eh, no obstante me parece que, que fue un paso eh, singular ¿no? eh, y, y también el libro viene un poco a, a documentar todo ese proceso. Que a mí me pareció que era importante que quedara registrado qué es lo que había sucedido dentro del, del tribunal, digamos, en la instancia, porque recordemos que no había, no se proyectaba, no se emitía, no se difundía, eh, y, y muchas de las personas que estaban por fuera no sabían lo que estaba sucediendo dentro, no sabían cuál había sido el rol de cada uno de los integrantes de ese jurado, no supieron, digamos, eh, de manera directa, qué es lo que dijo el procurador, qué es lo que dijo eh, la defensa de Rossi. Eh, por eso es la, la, la gran posibilidad también, que en este sentido, eh, Valentín, de, de reflejar la necesidad de que la justicia tome estas herramientas para transparentar, para difundir, porque tiene la obligación de difundir los actos, ¿no? son actos de gobierno. Eh, eh, por eso es tan importante la, las transmisiones online o los streamings de los juicios, tomando los recaudos que corresponden de protección de las víctimas, de protección de testigos. Pero es importante que el, el periodismo eh, y determinadas personas puedan tener acceso a lo que está sucediendo dentro de, la, de, de una instancia de juicio. Sandra, posterior a a esta resolución eh, que absolvió al, al juez de, de, de, esta, de este cuestionamiento de como su funcionamiento eh, de funcionario público eh, se sancionó eh, la Ley Micaela la conocida como Ley Micaela que eh, obliga a los funcionarios del Estado a formarse en perspectiva de género eh, ¿Pensás que esto alcanza? Eh, ¿Cómo observás estos primeros pasos que se están dando en, en la formación de los distintos poderes del Estado, entre ellos el, el Poder Judicial. A mí me parece que es un gran paso eh, siempre tener una ley eh, levanta la vara, ¿no? es que como, como decimos habitualmente, eh, o, o establece un piso, un, un, un piso desde el cual tenemos que empezar a crecer. Ahora me parece que, transitado ya un tiempo desde que se sancionó la Ley Micaela eh, y habiendo tenido las primeras instancias de formación, Hoy por hoy podríamos decir que ya no alcanza con eso, es decir, porque lo que vemos es que ha habido capacitaciones, porque bueno, el Estado y, y en sus tres poderes y el Poder Judicial, que es lo que estamos hablando ahora, ha tenido la, la obligación de formarse, sin embargo vemos que los fallos y las decisiones que toma la justicia siguen careciendo de la perspectiva de género, eh, siguen eh, obviando digamos o evitando, eh, tener una, una mirada eh, digamos que, que, comprenda, ¿no? que comprenda cabalmente la problemática que, que, de la cual estamos hablando cuando hablamos de la violencia de género, cuando hablamos de la violencia machista. Y cada uno de los casos que cobran notoriedad muestran justamente la, la carencia de esta perspectiva de género, de jueces que se, resi eh, se resisten a aplicarla, que buscan artilugios legales, o jurídicos para evitar su aplicación, entonces creo que eh, hay que volver a pensar de qué manera esa capacitación o esas capacitaciones o esos talleres se convierten en algo permanente y sistemático, cómo se incorpora la perspectiva de género o esta mirada que no es ni más ni menos que un enfoque de, de, de derechos humanos en la formación Sandra, venís trabajando hace tiempo ya en el periodismo con perspectiva de género, narrando, contando historias, tratando de, también de, de buscar otra forma de ver eh, lo que ocurre en la sociedad, en, en las noticias, en los distintos hechos. Eh, ¿Cómo trabajas eh, en este caso, bueno, el, el trabajo de investigación que fue este libro, y cómo continúas escribiendo, investigando, eh, cómo abordás o tratás de abordar la realidad para para que tenga esa perspectiva de género. Bueno, una vez que, digamos, llevo muchos años ya trabajando en esto, en, de esta manera, eh, entonces es como que, ya sé, es una práctica que la incorporo en cualquier cosa que hago, es como que tengo esa mirada, decimos, ¿no? Nos ponemos las gafas viola, violetas y ya vemos todo eh, con ese, de esa manera. Pero concretamente, en lo que hace al, al, trabajo, al trabajo con respecto a, a escribir un libro, fue un trabajo muy intenso, ¿no? un trabajo de investigar, de documentar, de ir a distintas fuentes, de, eh, de ver qué hay de antecedente en cada uno de estos temas, eh, de, de leer mucho, de estudiar mucho, para encontrar las herramientas ¿no? que me permitan a mí contar lo que quiero contar desde ese lugar, ¿no? desde ese, esa mirada... Eh, feminista, de esa mirada eh, de género y cada, cada trabajo es una indagación y es preguntarme, es abrir preguntas porque digo yo no tengo todas las respuestas eh, sería eh, además de muy soberbio digo, eh, pero pretendo aunque sea mínimamente dejar abiertas preguntas, con eso para mí es un montón poder eh, tener la posibilidad de dejar preguntas abiertas eh, porque creo que eh, tampoco es que espero todo de la justicia, por decirlo, o de tal persona, pero sí me parece que cada situación es una oportunidad para repensarnos y para, para tener una mirada que recupere esa dimensión humana. Y cuando digo recuperar la dimensión humana es incluir a las mujeres en esa dimensión humana, ¿no? Eh, todavía hay que aclararlo, pero, pero parecida, es válido, ¿no? es Parece una, una cosa sí, sí. absurda, pero bueno, hay que aclararlo todavía y eso habla justamente de la situación en la que estamos. Por eso eh, aclaro que no se trata de una cuestión personalizada, es decir, no es una crítica hacia determinadas personas. Por supuesto, esas personas han encarado, o en, encarnado mejor dicho, eh, un posicionamiento, ¿no? Y por eso... Eso es lo objetivo y lo que está, y de lo cual yo me, eh, me, me tomo para dar cuenta de lo que quiero plantear. Pero va más allá de las personas. Va, es una crítica hacia el sistema, ¿no? El sistema que, por supuesto, está compuesto por estas personas eh, y que juegan estos roles, ¿no? Pero, pero va más allá y, y, y mi, mi crítica o mi mirada, por decirlo, porque muchas veces uno dice crítica y parece que es solamente lo negativo, quiere, digamos, cuando digo crítica quiere decir un análisis de la situación, va en sintonía con esto, con tener la posibilidad de reflexionar acerca de lo que nos pasa y tener por lo menos un par de preguntas más para hacernos respecto de eso o cómo podría ser de otra manera. Eh, ¿por qué no pensar que podría resolverse de otra manera? Y estoy trabajando ahora sí en, en otro proyecto en donde lo que estoy haciendo, además de, de este trabajo ¿no? de indagación, de, de búsqueda, de documentación, es también tratar de ver de qué otras... Esto ya es muy hacia adentro de lo que es la, la escritura y el proceso creativo ¿no? como, como escritores... Eh, de, de ver de qué otra manera puedo contar lo que quiero contar. Y ahí hay ya todo un trabajo, desde lo literario, lo narrativo, lo, la escritura, eh, búsquedas e indagaciones sobre lo que son las crónicas, eh, que es todo otro trabajo, como otro gran capítulo, otro gran trabajo que, que me estoy dando tiempo para, para hacer. Por último, te quería preguntar, eh, ¿Qué otras lecturas recomendás para complementar el libro? Alguien que quiera eh, conocer un poco más sobre la temática, eh, entender un poco más sobre perspectiva de género. ¿Qué, ¿Qué otras lecturas por ahí recomendarías que, que le pueden interesar a quienes nos están mirando? Bueno, las clásicas de, de, de estos temas. Rita Segato, Dora Barranco, eh, eh, Silvia Federici. Yo particularmente me parece que un libro para entender... El concepto de la, la cuestión de género, eh, el compendio, así un compendio histórico que habla de por qué hablamos de que es un cambio cultural, está en el libro Calibán y la bruja de Silvia Federici, que habla justamente de la acumulación originaria y los cuerpos de las mujeres. Y es muy amena la lectura, eh, así que es como una referencia obligada, me parece que a partir de ahí se puede... Eh, luego, como decía, las clásicas, las clásicas le digo por estas escritoras maravillosas y cientistas que, que aportan tanta reflexión sobre estos temas eh, como las que nombré. Eh, pero también creo que hay que indagar mucho en la literatura en general. Estoy leyendo mucho eh, autoras eh, de distintos lugares, desde, desde las nuestras, por decirlo, ¿no? las argentinas. Pero también, eh, no sé, Ana Seger, eh, que tiene unos cuentos maravillosos, unos relatos maravillosos, eh, que hablan de distintas temáticas feministas, sin, eh, sin que en ese momento se definieran como feministas. Eh, o Jamaica Kinkett, que termino le de leer autobiografía sobre mi madre, que me parece un relato maravilloso, y que sin, eh, sin plantearse una cuestión feminista, son historias de mujeres y, y revelan eh, lo, que nos, nos, lo que nos pasa a las mujeres en distintos lugares, en distintos momentos. Eh, me parece que, que hay que ir por, por ahí, ¿no? por, por, por, eh, por recuperar eh, estas autoras. Bueno, Jamaica King estuvo nominada tres veces al Nobel de Literatura, eh, pero hay mucho, mucho. Es decir, a mí no me alcanza el tiempo para leer todo lo que quisiera. Eh, pero me parece que hay historias maravillosas ¿no? para, para, para nutrirnos, para, para profundizar, para conocer. Por supuesto que en mi caso, en este momento, estoy leyendo mucho, muchas crónicas periodísticas eh, para hacer este trabajo que te decía de, de ver de qué otra manera puedo contar lo que quiero contar, eh, además de estudiar los, el tema en sí mismo. ¿no? Así que me parece que es un trabajo muy lindo, muy, que da muchas posibilidades y, y sobre todo me, me implica un desafío muy grande de volver a pensar, de volver a, a, a pensar de qué manera, de qué formas eh, cómo se pueden utilizar los recursos creativos, los recursos literarios eh, y aprendo mucho participando en talleres ¿no? con, con donde hay siempre un, un, un alma que nos guía, que es un maestro en este caso Estoy tomando un taller con Mauricio Koch, que también él es entrerriano, que también tiene maravillosos libros, entre ellos también recomiendo Baltasar contra el olvido, que habla de un feminicidio que ocurrió en la ciudad de Hernández. Eh, un hecho verídico, pero que está narrado maravillosamente por Mauricio. Eh, bueno, él es quien dirige este taller, en donde aprendo de él, obviamente, pero también de mis compañeros, eh, porque hay devoluciones fantásticas y ahí se abre todo un, un, un universo de posibilidades. Bueno, Sandra, muchas gracias por las recomendaciones, por participar de este episodio y bueno, vamos a seguir leyendo Crímenes Menores. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Valentín. Y les queríamos compartir un fragmento de Crímenes Menores, el libro de Sandra Amigues, editado por Azogué Libros, que dice así. Absolución, alegatos y repercusión. Fueron múltiples las reacciones en contra del fallo que estableció la absolución al juez Carlos Rossi. Luego de un cuarto intermedio, los integrantes del jury dieron a conocer el anticipo del veredicto, que luego se conoció en forma completa el 23 de agosto, y que otorgó la absolución hacia Rossi por el cargo de mal desempeño de sus funciones, por haber concedido la libertad condicional al feminicida de Micaela García. El jury resolvió restituir en su cargo al juez de ejecución de penas y absolverlo de la acusación por mal desempeño en sus funciones y de manera inmediata distintos sectores se manifestaron en rechazo a esta medida. La familia de Micaela García, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, el presidente de la nación, Mauricio Macri, integrantes de la Asamblea de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires e incluso algunos de los integrantes del propio tribunal, entre otros. Se expresaron en contra de la decisión del jurado entrerriano, que resultó de cuatro votos a tres a favor de la absolución del magistrado. Así les compartimos un fragmento de Crímenes Menores, y los invitamos a disfrutar de este libro y a conocer un poco más sobre el trabajo de Sandra Amigues, publicado por la editorial Azogué. Les agradecemos mucho por habernos acompañado en esta segunda temporada del Sonido de las Hojas y esperamos podernos encontrar próximamente y los invitamos a seguir leyendo y conociendo libros de autores y de autoras de la provincia de Entre Ríos. Muchas gracias.